¿Lo leo? Sí. Por medio de la presente declaro bajo juramento y firmo de conformidad, protagonizaron el ejercicio de choque consciente y permito la emisión del programa de esta serie de entrevistas. Llevo de toda responsabilidad a la señora Silvia Freire y a la producción sobre los resultados y o consecuencias. Oh, ¡Ay, Dios mío! ¡Me asusté! <risa> che, eh, personas queridas, vivas. Personas queridas. ¿Cuántas crees que te dé? Ah, muchísimas, ¿tenés? Obvio. Bueno, ¿de quién eh, sale primero? Mi hijo, Aguaro. Hijo. Mi mujer... Yo lo conozco. A ti. Sí, pero de chiquito. Sí. Ahora ya son es unos 36 años. <risa> mi wow. mujer Rosana, mi hermano Javier, mis padres, mis amigos, mis suegros, mis sobrinos. Soy un de pisonajerías, soy muy querido. claro A mí me gusta el orden, viste, me gusta el orden, el orden. orden en, que, en que van apareciendo Bueno, tiene y... una comunicación, ah, afecto y amor claro. claro, claro, está bien Así que a tu hijo, bueno, este, me dejaron esto para vos Mira, ¿qué querés que haga con esto? Quiero que... ¿También lo leemos vosotros? Sí, a ver, ¿qué hizo? ¡Ay, Dios mío, por favor! ¿Qué pasó? Llegó el día, Diego, tu último día, hoy pasó a buscarte la muerte Opa, No tengo... No tengo ganas, ¿todo? ¿no? No, no, a ver... Uno cuando tiene... Viste a medida que yo tengo 46... A los, a los 20 ni pensás en la muerte, a los 30 tampoco... A los 40 muy poquito, pero obviamente... Cuando vos tenés un hijo... Empezás a proyectar un poco... Bueno, ¿cuántos años voy a vivir? Pero... Voy a estar en paz, ¿todo? No, No tengo... Aprendí que no hay que tenerle miedo, la, lamentablemente eh, a medida que vas creciendo te das cuenta que la muerte existe, que de todos vamos a llegar ahí, eh, pero por eso es que disfruto todo, disfruto todo porque, pero tengo la sensación de que voy a vivir mucho. ¿Tenés antecedentes? No, no, no, no, no familia normal, abuelos de ochenta y pico, setenta y pico, ochenta y pico, pero no sé, siento que todavía me queda, yo siento que la gente uno sabe cuando el final está cerca del mío, todavía no, quédese tranquilo. <risa> bueno, ponele que fuera que sí, ¿qué te gustaría que pasara con tu hijo en el caso de que vos no estuvieras? No, primero, eh, eso es lo único que me perturba, acompañarlo, eh, calculo que la madre lo va a cuidar, da, sé que me va a extrañar mucho porque tenemos una relación muy cercana, pero bueno, nada no, no, yo siempre le deseo lo mejor a mi hijo, más que yo... ¿Qué más? O sea, quiero que sea feliz, que, que haga su camino, que no sea condicionado por nada, que tenga la posibilidad de elegir. Y si fuera hoy realmente, ponerle que... Si yo me decía, muero... Hoy fue inevitable, ahí está la cámara y le podés dejar un mensaje y le querés decir... No, algo. hijo, te amo, sé feliz siempre. ¿Sabes que papi? De donde sea, acá, allá, en cualquier plano, siempre va a estar al lado tuyo. No te vas a librar de mí tan fácilmente. De esta vida y en la otra. ¡Ah! O sea, ¿sentís eso? ¿Sentís que.? Eh, sí, yo tengo. donde quiera que estés. Eh, obvio. A mí mis abuelos, yo tengo. Mis abuelos maternos me, me acompañan constantemente, lo siento, presentes. No hay día que no piensen ellos. Si bien viste, mi abuelo es joven, no, yo tenía 15. Eh, mi abuelo, por materno. Mi abuela. Tuvimos como todo adolescente, pues, mal ejemplo. fue muy presente en mi infancia, y adolesc primera adolescencia y yo siento que hoy, de hecho tuve una experiencia con alguna persona que me dijo ¿Quién es la persona que está así, o sea, que está con pos Y era mi abuela, Así que sí, yo creo en eso, sería obvio Creo en esa especie de ángeles protectores Porque no es un ángel de la guarda, pues, son gente que, que... Soy el primer nieto, no se han ido en mi vida ¿Y cómo lo va a administrar tu mujer? Esto de tu presencia, ahora le vamos a hablar a ella, presencia cuando aparezca otro hombre. ¿Cómo lo administra? No, no lo pensé. No, no, no, no, no esa visitas son no son que le molestó un poquito. No, no, no, Pero qué sé yo, no, no. Bueno, eso tendrá la libertad. Bueno, vas a tener que salir del medio porque no vas a poder. Voy a dejarla, voy a dejarla. claro. No, yo que... voy a estar presente la vida, mi hijo. Mi mujer. Bueno, o sea, vos te quedás en el cuarto del pibe, digamos. Eh, sí, no voy a joder. No voy a quedar aquí, no te voy a joder. Por ahí está bueno que encuentre un buen hombre. Vos sabés que yo tengo la fantasía de que si puedo hacer algo, yo le mando la mejor vida. Ah, a tu maría, a tu pareja. ¿Se si le postas a mil años, a Yo cuándo. de milagres. Le sí, mando no. vida, pero inolvidable, ¿no? sí, sí, la describo porque tengo miedo de describir. Es difícil pensarlo tanto acá, pero creo que va a tener que tiene derecho también a, a encontrar su felicidad. Igual bueno, primero creo que que la felicidad está en estar bien con uno y después eh, con alguien, pero sí, mi amor, yo no voy a joderte, relax, <risa> no te vas a estar tirando no, la pala. no, no, bueno, está bien, para nada, está me, me molesta más por ahí, si me voy de este, de este plano, no, no, no compartir, el, obvio con mi mujer, pero no estar en el crecimiento de mi hijo, eso sí me generaría más angustia aún, es así, es este, ¿eh? esperá ah, para, el aprovecha. si, aprovecho si, vos por sentiste por una habitación sí. sí, igual no, no sé si salió en cámara, en el micrófono no, por pero, por pero como lo sentiste y él por ahí le molesta si no, ah, no, no, lo volvés a, no, no, lo volvés a no, lo volvés en realidad, y, miré porque pensé ahí, que era el mío ah, ok no rompamos nada no rompamos nada, que estamos bien yo estamos bien, bien muy bien, eh, ahora viene una parte fea, porque la de los padres es horrible, si vos te morís hoy, tus pues viejos, es feo, ¿no? Ah, no sé, eso es más complicado, porque, viste que uno para, solo no podría tolerar la falta de mi hijo, creo que me pega el tiro, ¿no? Claro. no lo podría tolerar, no sé qué le pasaría a mis viejos, ¿Y uno no, no, no tendrá la manera de consolarlo? ¿Cómo, ¿Cómo se consuela? ¿Desde allá? No, no. Lo que pasa es que tenemos una idea de la muerte muy tremenda, porque es la desaparición física. Eh, yo insisto, eh, no le tengo tanto miedo a morir Claro, pero... Pero Entonces, no sé mis padres padre. Claro. Claro, todo demás. Cuando uno eh... dice miedo a la muerte, por ahí me apagan la luz, no tengo.. Miedo a la por eso, no, Pero no. hay un montón de otras y es, cosas. Y es eso, el que para el otro gastar. Claro. Entiendo que a mis padres. Eh, papá no sé si lo podría soportar. Tiene que haber un mensaje. Por ejemplo, puede haber una extorsión. Yo me imagino. A mí me, me la hizo mi viejo. Mi viejo murió. Sí y yo estaba sentada en el mismo sillón donde él estaba, había estado sentado la noche que murió, en mi casa, me vino a visitar. Sí. Y yo tocaba el, el sillón y aprovechaba a mazoquearme, a llorar y como, como, se, como se debe, ¿no? Y yo sentí la impotencia de cuando se estaba yendo? No, cuando, cuando yo estaba llorando sí, bueno, claro. Sentí que el tipo sí. me decía Loca, y me acordé que él se sacaba una estampita del pantalón La cambiaba cada noche, me contó después mi mamá sí. De San Francisco, así que decía Si supiera dónde estoy Claro. Si supiera lo bomba que estoy acá Eso, yo qué sé Bueno, entonces digo que mi, mi viejo sentía no te supe explicar que yo voy a estar bien. que Lo no que pasa es yo... que ahí está el egoísmo de nosotros que estamos acá. Que bueno, que queremos Vos querer... querés el cuadro. Claro, me claro. parece que vienes por ahí. Yo quiero jugar. Eh, yo sí lo que digo siempre que yo quiero morir antes que toda la gente que amo. No mis padres por una cuestión natural. Eh, pero espero, deseo que vivan muchos años más. Pero antes que mi mujer, mi hermano. Ahora, para tus padres, yo. Creo que le podríamos dar el mensaje este extorsivo de... ¿Y si yo estuviera viéndote llorar, mamá? No, sí, sí, sí. Yo lo que les digo es que... Que tuve una vida espectacular. Hasta los hasta, los, hasta hoy, espectacular. No, no, no hice todo lo que quise. No me privé de nada. Nada. Nada. Tomé siempre mis decisiones. Es un tipo. Es raro la estoy realizado. No tengo mucho. Estoy realizado. Armé la familia que quise, y que quiero, y que amo. Tuve una carrera mejor de lo que pensaba y, y. me sorprende día a día. No tengo mucho. Estoy más pensando en, en el disfrute que hice o sea, muchos años. Aunque soy joven, porque tengo 46, empecé a volver a tu chico. Este, nuestro Nuestra profesión es muy grata y hoy estoy como tranquilo, tranquilo. No tengo deudas pendientes conmigo. ¿Con tus hijos tampoco? No, no, un algo, nada. Todo sí. lo que tú quisiste se lo dije A, mi, a mi, mi hermano, lo mismo, a mi hijo. Hablábamos lo todos los días, a mi mujer también. ¿A tu hermano qué mensaje le dejas? Que además le dejas a los viejos. ¿no? Que le digo, no, mi hermano... Me costaría mucho, soy el hermano mayor, nosotros tenemos una historia fuerte. Él va a estar bien, pero que se cuide, siempre que se cuide. Él es más flojo que yo. De salud. Ah, de salud. Él es más, siempre más él siempre tuvo más kilos. Así que cuídate, nos vemos allá. Te espero. <risa> Te espero. ¿A los amigos? Lo no, mismo, mis amigos son la red, siempre acordándose de mí. Mira, nos juntamos el viernes y siempre soy como él. No el que nos hace reír porque yo no, en el momento no tengo que pagar a hablar, se ríen conmigo, les resulta, les resulta. gracioso, qué sé yo, siempre como me, soy un poco el centro de la risa. Y tenés así la fantasía de la fiesta, viste que mucha gente dice quiero que se tomen un vino. No, no, no, no, no, no. sé, que les pega a cada uno. Como yo que... no los puedo obligar claro. a que a que me despierten ah. no los puedo obligar. No sé. Sí, eso está bueno. Viste que hay gente que te dice quiero que me cremen y que me no, lleven no, no, la ceniza Mar del Plata, no tengo ganas de ir a Mar del Plata. No, es que no sé, es que no sé, no sé. Te claro. lo decía cada a cada uno, como me quieres pedir. Cada uno. ¿Y a tus suegros? Mis suegros me van a recordar con cariño, tanto su sanita como, como el Tata. No. Eh, que, que, que no dejes de ver a, a mi hijo y que estés encima del de rollo de, de mi hijo. No. Que los cuiden. Que los cuiden. Claro. Igual yo los no voy a estar cuidando de la chaza. Está Sentís eso, ¿no? Sí, sí, que, sí, a, que voy a estar. a estar. Voy a estar. De alguna sí. manera, sí. Contame, ahí a la cámara. Eh, ¿Al nene que fuiste? Sí. ¿Le debes algo? Yo creo que viví... No tengo mucho... No sé qué... A ver... Siento que fui un nene más, no, no, no tengo un recuerdo muy presente de mi infancia, sí, algunas cosas, del barrio. Yo creo que me, mi vida interesante empezó después de los 20. Creo que hasta los 20 estuve por ahí al por algunas cuestiones familiares, algunas cosas que, que me hicieron hacer la plancha. La infancia, la, la adolescencia. Yo siento que empecé a vivir a los 20. El nene se daba cuenta de que estaba viviendo. Sí, sí, una... claro. Ah, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, tenía algunas cosas que me gustaban, la cancha, algunos momentos, pero mi.. mi vida.. Yo siento que los primeros 20 fueron medio a ver qué pasaba, ¿viste? Y después lo vende, agarré la, la rienda de mi vida y lo la solté más hasta hoy. Hoy estoy acá porque quiero, yo estoy, soy tipo que no, ya hasta, hago lo que quiero. Hace mucho que hago lo que quiero. Yo no sé si se le hacía lo que quería, probablemente no, se lo podía. Y eso te lo.. Eh, ¿Sentís que te lo agradece? ¿Sentís que él agradece que hoy pueda hacerlo? Obvio. porque ser por el hombre que soy, sí. Pero bueno, tuvimos algunas cosas ahí en el pasado familiar, los enfermedad de mi madre, que, que probablemente me hicieron esconderme poco, ¿no? En algunas. Hasta que logré naturalizarlo, internalizarlo y, y convivir con eso, hoy lo tengo ninguna cuenta pendiente con respecto a eso. Entiendo. Y así como decís eh, yo voy a estar, viste que decís cuando sí, desaparezco, claro. que ¿No sentís que el nene puede llegar a estar, porque estamos hablando de mi, energías, mi, no mi. tu niño interno? ¿Sentís que puede? Porque yo siento yo, la presencia de mi niña, yo en no. ocurrencias No, bueno, yo, sí, yo tengo, tengo una inmadurez muy grande, no emocional, pero soy como despistado, desprolijo, eh, ahí puede estar mi, esta cuestión de, eh, sin embargo soy muy responsable con mis obligaciones, con, con mi familia, con mi laburo, No hay un poco... Tengo esa irreverencia juvenil en mi aspecto, puede ser las caras, pero... Sí, no, no, el, el adolescente está sí. olvidate, olvídate Sí, ahí, ahí, pero, bueno, porque eh, no se quiere ir. Claro, sí, está bien, bien está bien. Yo lo siento como que, mirá, esta mano que yo tengo, era la misma mano que estaba en claro. la cuna, es la ¿Cómo? misma mano, lo que pasa es que después se arrugó un poquito, pero sí, es la manito, ¿entendés? Es la misma sí, mano. Yo en el cuerpo, todavía me sigo, sigo viendo joven, insisto, tengo calas pero si me afecto, se no, no, no, eso no, no, si es una vez. Pero me sigo viendo sí, joven, me, cuando veo a mis amigos sí. me veo, digo, bueno, indudablemente me trató bien el paso del tiempo. ¿Y qué crees que te diría tu niño ahora saliendo del, del, del sentido del sí. programa? Porque tengo ganas de escuchar que tu niño te pide un algo. ¿Qué te parece que le gustaría hacer a tu niño antes de morir? Ya que tenés el cuerpo todavía, semisto. No. vamos eh, a ser esto, nos que... tenemos de paracaídas. ¿no? no, no tiene que ver con el riesgo, tiene que ver con una cuestión eh, de disfrutar. Siento que... Eh, ese niño por ahí, estuvo atrapado, el hombre eh, está muy ocupado, yo no paro, siento que todavía no me falta la etapa y ojalá que llegue, de, de disfrutar todo lo que construí, con mi mujer, con mi familia, eh, si, siento que, que me dice eso, no te olvides que te queda la etapa de, de, de parar y decir bueno, hasta acá llegamos, vamos, vamos a recorrer, mi idea es comprarme una foto de hobby para recorrer el punto con, con mi mujer. Lo vamos a hacer. Eso está bárbaro. Sí, a mí me gusta también esa idea. Pero yo lo entiendo. Lo que pasa es que... Pero hay gente... Yo lo no veo a Luis. Yo no quiero elaborar los 60 y pico. O sea, ojalá tenga la guita suficiente para decirle un listo basta. Cálculo que llego. Si llego, voy a estar recorriendo el mundo. Ahora oíme. Por ejemplo... Eh, sabiendo que sos tu trabajo O sos tu, sí. tu herramienta de trabajo Total eh, ¿No te ves trabajando en provincias? No ¿Eso no? No Después de bastante este labor Yo estaba cuatro horas de aire Hace mucho que hago aire y Con los últimos años fue muy fuerte yo no tengo a la de laburar A los 65 Cuatro horas por día de aire Gritando como un loco, ¿no? Este es un país complejo, si sí, tengo la posibilidad de hacer una gran diferencia económica y puedo a mujer mujeres de Uruguay, venir a Uruguay, a, a, a tomar el whisky, a comer, a caminar por el campo, qué carajo, me importa, chatá. Yo creo, a ese, a ese niño me dice, en algún momento vas a parar. Claro, vamos a hacer eso. Obvio. Ah, o sea que te está queriendo eso, ok. Sí. Y oíme, ¿y vos los fines de semana laburás? Sí. Por ejemplo, el domingo tengo un programa de 12 a 15. El sábado hice un curro de Instagram que me tuvieron un lugar, hago eventos, hago, ¿sí? Por ahí tengo un sábado libre entero, pero uno cada tanto. ¿Y eso no querés cambiarlo? Sí, claro, la idea mía de lo que viene es no lo los fines de semana. Pero es como todo. Por otro lado está esta cuestión que me persigue, llegamos hasta acá y llegamos hasta este punto y después vemos decía, el, aquel niño, o lo que pensaba cuando arrancaba, a hoy pasaron cosas, y cuando vos ves las cosas, decís, bueno, vamos a aprovecharlas. Mira, te voy a decir algo, este, vos viniste hasta acá, y a mí me da la sensación de que las personas no nos encontramos por casualidad, no, claro. me parece, y yo tendría que darte un mensaje, porque mi marido... Y toda la vida pensó que hacía todo para juntarla para eh, los 60. Sí. Después de los 60, después de los 63, cuando me jubile, todo, todo lo hizo en función de sí. eso. Parecía que no se permitía disfrutar hasta ese día. Exacto. Y resulta que ese día, después que se murió su mamá, tuvo grandes problemas de salud, complicadísimos hasta hoy. ¿Y no pudo disfrutar? No, no está disfrutando nada no sé si va a disfrutar. Bueno, eso por eso te decía que eso es lo que quiero hacer, disfrutar. Ahora también. Eh... ¿Sabes por qué te digo? Porque fue liviano, como dijiste, el año que viene voy a dejar de trabajar los fines de semana. Yo te diría, Diego. Ahora. Que... Y mi mujer me dice lo mismo. Y no, lo sé si, no sé si hoy, tu mujer te dice lo mismo. Me dice, lo Laborando, bueno, ahora por ejemplo te este juego en Uruguay hasta el lunes. Empecé ahora a hacer esas cosas. Si no me importa lo que veía el director, el Sí. ¿Pasa que es, viste? Sí, yo sé sí, que, que es, era. pero sí. además ah, es tentador y además tentador, te, te lo juegue. Es además estás está, está en la buena y además te llevas re bien con la cámara y medio que lo haces de taco, pero sí lo haces no, de taco, me, pero no son cuatro horas y cuatro horas. Ahora gramos, no tengo ninguna pero... dificultad para claro, hacerlo me cuesta mucho ahora. Sí, es una que lástima, no... pero sabes qué? Pero, sí. Me parece no sabemos si va a haber 60 años. Entonces, es que eso es lo que yo digo, yo digo mucho a los 60, pero bueno mañana. Claro, por eso. Pero por eso, eh, me ha puesto tarde de que, si tengo ahora a ver una película hasta las 3 de la mañana, lo hago, si mi hijo se quiere quedar jugando me quedo, eh, eh, disfruto eso. Me, este jueves me agarro el auto, lo llevo a mi viejo, lo cuatro días a Uruguay. Eh, nada, lo hago, lo estoy haciendo. Pero bueno, también el, el, o sea, tengo una vida un costo de vida altísimo. Sí, además, si sos joven, estás en pleno momento. Estoy, pleno pleno, estoy en mi mejor momento. Yo siento pero que. Es verdad, yo eso es lo que me decimos. Sí, sí. Si, he gozado de buena salud hasta hoy. Pero bueno, a los 60. El cuerpo te empieza sí, pisa pasar factura. Por ahí mancás, por ahí mancás. No, si no. Sí, no, o sea, no sabés. Pero o sea, nada, lo, le, lo tengo como opción y es probable que antes... Eh, lo que pasa es que bueno, hay gente que la prioridad laboral le agarra a los 30, la misma agarra a los 46, 45. Bueno, que te agarre, pero los fines de semana no. Eso es lo que me dice mujer, todo, bueno, todo Ahí momento. está. No laburé mal los fines de semana. Vamos por ello. Vamos a ir a un corte a ver si lo convenzo, le voy a mostrar la muerte más de cerca a este Vamos. Bueno, he llegado al nombre. ¿Qué me sorprende. ¡Uy, la puta madre! Sí. Yo no sé cómo he podido. Tú me siento caballero. Sí. ¡Eh, amigo! No me vas a hacer entrar, por favor. ¿Por qué? Bueno, lo eh, pues. ah, no, veo. No, no. eh, me da un poco de. Tienes que muy flojo. No, no me vas a no, no. nada. Bueno, vemos. Pero, ¿Por qué no pasa nada? Y sí, está mal. Es, es, es simbolismo. Es un, es, un es un simbolismo. Un simbolismo puro. Es un simbolismo. Ahora qué loco porque uno va a estar acá adentro en serio, ¿sabes? Sí, y mal. todos terminamos ahí, salvo que te creen. Igual dicen, vos sabés que yo también a mi vieja dije no, a mi vieja no la meto, la crema, ni qué sé yo. Y resulta que para cremarte, aún para cremarte, tenés que ir acá adentro. Sí. Sí, te Pero ponen a mí ahí. No te a... una bolsita. No, no, no, te no creman y después te sacan y ahí, sí. te, te dan el cofre de la felicidad. El cofre de la felicidad. Sí, sí. ¿Vas a estar acá? No sé si a los 80, a los 48. Ojalá que a los 100. A los, Nada, 100. los 100 no creo. Yo tengo. Mi idea es 80 y pico. 80 y pico. 80 y pico. Me siento. Claro. Nunca estuve, lo chico. ¿Pero? Estuve muerto muchas veces, pero por otras cosas. ¿Muerto de qué? De risa, de miedo, de éxtasis. ¿Muerto de miedo cuando? Y cuando tomé decisiones... Eh, que, ...que me eran o sea, separaciones... Eh, ...cuando decidimos tener un hijo... Tengo miedo... ¡Obvio! Fue la mejor decisión que tomamos en nuestra vida, es un viaje de vida que se los recomiendo a todos los que puedan. Eh, después cuando eh, hice saltos laborales muy arriesgados... No, eh, eh, eso me... pero bueno, pero tengo poca noción del peligro, me gusta, no me pasa nada. Bien. Vos sabés que recién viajé al futuro con sí. Garnier Malet y pensaba. Eh, miedo, como cuando en el 2022 tuve que dejar de trabajar los fines de semana. No, eso no me da, <risa> eso no me da miedo. Cuando no, no me le me tuve da, que decir a, no, a todos los que me venían a contratar que no, no, que no, no quiero saber más no, nada. No no, porque... no, no, no, no, no, eso es miedo, eso es una cosa. Es una cuestión de, son momentos que a veces tenés que aprovechar. ¿Qué sé yo, nuestra profesión por ahí en dos años no te llama nadie y, y, y deseas estar laburando a full, pero no, no, no. Miedo me da otras cosas. Me das carilina porque tiene momentos ah, sí, sí. A ver. Y, y si no se va a ahogar, se va a morir adentro del honka pero... Me voy a morir en serio le tengo. Che, pero que me, me sorprendiste, eh. Ahí entendí por qué. ¿Qué ¿Te entendiste? No, porque por qué era tan impactante lo que me contaste del programa. Claro. Chatole, Con esto ¿Qué chatole. estoy para seguir. A ver, lo tiro por ahí, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahora el tema, que para sí. jugar a que estés acá adentro, estos hombros tan anchos van a tener que embocar acá. No sé si entran, ¿eh? Vamos a ver. A ver. A ver si ¡Ay, ay, ahí. ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué patas, eh! También. ¿Cuánto pesan? 44. ¡Qué te pasa! perfecto! ¡Ay, qué horror! ¡Ja, <risa> Ah, Entra perfecto. ¿y es la deseo? segunda vez que está es la primera, pero la, la segunda ojalá que sea dentro mucho tiempo. ¿Por qué es la segunda que... Y cuando me muera, adentro, ah, no, no voy idea. a hacer muchas veces más. ¿sí? Ah, bueno, pero por ahí, ¿sabes qué? Por ahí decir, yo ya estuve acá. Ay. Por ahí te sirve para pensar en eso. Sí. Bájale este, porque. Bajo. Sí, sí, sí, voy que sacar. Ahí va. Sí, entra, entra. Sí, entra. No estoy muy cómodo. No, cómodo no está. Ni es que vas a la, estar es, cómodo. Es que no, la vida entro. me sienta bien, entonces... Claro. Ahora... Que tú... ¿Cómo me queda? <risa> hay paz, ¿eh? Sí. Sí, hay paz. Hay paz. Che, ¿y si cierra la tapa, qué hace? Y cierra y te digo. Acordate que vos podés levantarlo con la manito, así que... Cierra, cierra. Ojitos abiertos, ¿eh? ¿Qué se siente? Uh, ahora sí. Como una especie de base. De encierro. Ah. ¿Impotencia? ¿Qué no, sería? No. no. No, te cuesta respirar. Viste que es como en los aires. No, pero igual puede la banco. Eh, y acá, acá se complica. ¿eh? Cuando te cierran la tapa, se complica. Como que no se ve nada como que no hay nada pero esa es una sensación estando vivo sí en realidad ¿No? No, sí, igual no sabemos si nos no, siguen la sensación por eso, estando vivo te digo que yo parecía que una vez que cerra la tapa chao, todo hasta acá es fin del juego fin del juego sí. dame un Dame un tiempo extra. Una vueltita Dame una vuelta. ¿no? no. Una, no. Diez pas. No estoy para morir ¿No? Todavía no. Yo creo que lo debe decir mucha gente, ¿no? Este... Hay gente que se quiere morir. Sí, pero hay mucha gente, digo, que quiere, quiere un poquito más. Sí. Yo, yo he conocido lamentablemente de todo. gente que se murió que quería un poquito más. gente que se mató. gente que vive y no sabe bien para qué. ¿Qué pasa la vida? Por eso yo soy de las personas que... La vida, la... Mi vida la vivo. Contame, cuando cierran la tapa, ¿te parece que uno va hacia un lugar? O... Me, no, a mí me pareció como muy fuerte. Tipo... ¡Pum! Terminó. Game over. Vacío total. Total. Pero no me dio miedo. No, pero vacío total. Vacío total. Como si está, bueno, pum. Siente la cuestión, se siente eso, ¿se lo sabéis? Wow. Volví de la muerte, se siente eso. <risa> claro, vengo para contar. Claro. Que saliendo de casa, claro. es muy fuerte la tapa. ¿Así no? Es como estar en la... claro, es como nada. Claro. Pero la tapa, ahora la tapa me condicionó. Sí, totalmente. Bueno, lo pensamos un poquito más, porque no te verás en esta hasta, hasta ese día. A ver... A ojos abiertos. ¿Abiertos? No claro, abrirla. porque así es que se apaga la luz, ¿viste? Casi, casi. Mirá, es como todo. Para, alá, alá. ¡Ay, me muero! A, lo de ¿A qué no sabes de dónde te estoy hablando? El director, el director de crónica. Estoy adentro de un ataúd, probando un ataúd, aunque te parezca mentira. Hola. ¿Quién tiene COVID? Decime, ¿qué necesitas? ¿Un productor? Ok, ok. Dale, dale, esta es la muerte, esta la, pero estaba, estaba con la, con el coso bajo, pero que rara, bueno, eh, esta vez fue mejor. Viste, eso Uno me lo a, decir, a todo. todo, te acostumbras a todo. Por eso que nos acostumbramos a la idea de la muerte, a que se mueran los demás, a la, todo, la, la sensación... ¿Qué me dio? Cuando lo vi ahora, nada, claro, puedo dormir acá. Todo claro, puedo dormir acá. Apagame la luz y me quedo a dormir Y no me da ningún nada, no, no me genera absolutamente nada. Nada. nada. Yo me acostumbro fácil, soy permeable. Muy permeable. Así que no no, nada. Bien, último pensamiento, caballero. Nos vemos en 40, 50 años. <risa> Ah, ah, ah. Todo muy lindo pero. Todo ¿sabes? muy lindo pero te, te veo en 50. Claro, ya me joder. Ya me joder. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Y ahora a solucionar eh, los temas. Sí. Ok. Y a mí me parece también significativo que dentro del Honka te llama el laburo. ¿Eso qué significa? Me parece significativo. te significa llama para... director. Sí. Dentro del honka, sí, vos llame. habías apagado sí. cuando nos vimos. Te dije apagaste, sacaste volumen. Me dijiste sí porque si no me van a volver loco. Sí. O sea, sos un tipo responsable. Sacaste volumen y dentro del honka. Sonó el volumen. Te eh, eh, eso te el... Eh, es un mensaje. Eso significa que no está muerto nada. Que estoy vivo, ¿no? Mira el significado que le da. Eso significa que hasta en ese momento. El más reflexivo, el punto de inflexión más sí. fuerte donde dijiste no, pará loco. Esto, wow. Sí, sí, sí. Suena, la, suena el teléfono. Y sigo. Y sigo. ¿Vos viste la película de El día de la marmota? Sí, que siempre lo mismo, ¿no? Bueno, mirala otra vez. La voy a ver. Bueno, pero tiene que ver un poco conmigo, lo que te estaba contando también fuera de. Pero mírala otra vez y sé vos el protagonista de esa película. Mírala otra vez, tranquilo. Bueno, hoy la veo y yo te yo te prosigo ¿eh? ¿eh? eh pero sé vos el protagonista sí me pongo en el lugar del protagonista sí por favor quédate tranquila bueno vale. nos vamos ay sí, me encantó ah, estaba eh, he muerto y renací <risa> en los brazos de Silvia. Mm. Ah, muy bien Gracias. Che, que sí qué vos posta me, me, me impactó justo en,